en este encuentro eh, décimo primero eh, es el aniversario de Compartiendo con Amigos, o sea, el número 11 en aniversario. Arrancamos con este nuevo programa en este año 2023. Les recuerdo que este servicio hacia la comunidad es un espacio que brinda el Consultoría en diferentes medios de comunicación y somos un equipo que trabajamos todos los viernes para ser transmitidos. Algunos programas son en vivos, otros son editados. Así que, bueno, eh, me encantaría que puedan participar desde el otro lado. Hoy vamos a tener un encuentro muy especial con una amiga. Eh, una amiga es una persona, es conferencista. Ella es conferencista internacional. Eh, es escritora que ha sido traducido en distintos idiomas. Eh, sus publicaciones, ya vamos a entrar en detalles, eh, pero también quería compartirles esto de que este programa es auspiciado por distintas empresas, organismos públicos y privados eh, que hacen posible que podamos difundir este mensaje que hoy nos va a tocar acerca de lo que es el conocimiento ancestral. ¿Qué es el conocimiento ancestral?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 A mí me puede gustar mucho un pote de la leche, me puede atraer, mm -hmm. pero a lo mejor no la puedo tomar. Sé que tengo que verla, pero no probarla. La puedo comprar, claro. pero no tomar. Es una explicación sin llegar a juzgar a nadie. Para que nos mm -hmm. entienda. ¿vale? Está bien. Eh, Mariel, cuando decís que hay que ser generosos con uno mismo. Ejemplo. No.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 Qué bueno. Eh, querida Maribel, eh, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que costó eh, conseguir este espacio más que estás eh, muy limitada con los tiempos en este momento. Así que, bueno, un inmenso agradecimiento. Y antes, eh, que nos vamos al, a la última parte de este programa que es corto, pero eh, me interesaba muchísimo conocer esto de lo que es el neurocoaching eh, ancestral y entre otros temas que tenés para contarnos y transmitirlo. Pero eh, vamos a ir a una pequeña pausa y después de la pausa quiero que me comentes un poquito de cuáles son tus proyectos, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? ¿Catamarca?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 ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca.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 Bueno, ya viste imágenes de Catamarca, Maribel, así que bueno, vas a ser muy bienvenida acá a Argentina cuando decidas venir. Así que, eh, bueno, vamos a ir a, a esta pregunta que te había hecho, ¿cuáles son tus proyectos próximos? Y, y me gustaría, eh, si vos podés transmitir cuál es tu visión, ¿sí?, que también se relaciona, ¿qué es lo que vos te gustaría que pase a través de tus proyectos? A mí personalmente me encantaría que todos eh, los compañeros con los que colaboro tuvieran realmente la visibilidad que se merecen para poder eh, realmente crear esa semilla en la que todos puedan colaborar y se sientan tanto útiles pero sobre todo eh, los demás puedan llegar a aprender. Es muy importante para mí que las personas aprendan y sepan cómo localizar sus cualidades. Aprender a ver para qué sirven o para qué valen, porque nunca es tarde para aprender. Las, eh, nos han educado en que hay limitaciones. Aquí, por ejemplo, en España, parece que los 40 y ya eres mayor. Eh, en los 50, ya olvídate. vale entonces, yo el día 9 hago 53 años y me encuentro en la flor de mi vida. Y creo que puedo dar muchas cosas y aportar Ahora mi próximo sí. libro está relacionado con lo que me ha pasado. Yo siempre escribo sobre lo que siento, lo que descubro, lo que me llama la atención. Mi último libro eh, fue sobre rompe tu techo de cristal. Porque fui yo una ponencia sí. y hay que, siempre me disculpo. Eh, no sabía que había mujeres mineras. Lo descubrí gracias a una persona que se llama Jenny Rojas y lo explicó. Y también gracias a su generosidad me explicó cómo funcionaba la minería, empecé a investigar y terminé escribiendo un libro. Y dando el reconocimiento a un montón de mujeres que habían roto su techo y que han abierto puertas a muchas otras personas, Hay muchas que no conozco. Pero tenían que tener esa visibilidad para que todos sepamos que se puede. Para mí eso sí. no es fundamental. Ahora, en este momento, estoy en un momento de introspección, eh, buscando cómo explicar a las personas que tienen que aceptar y entender que a veces cuando se va una persona, en el duelo que había eh, compartido y explicado a muchas otras compañeras, y lo veía más sencillo, hasta que me pasó a mí. Y se fue mi papá y luego a los 25 días mi madre. Y me costó asumir Estoy escribiendo cómo tienes que detectarlo, entender que hay un momento de la pérdida, hay un momento de asumirlo. Y la tercera parte es que hay que empezar una nueva vida, ni mejor ni peor, porque no voy a poder sustituir el inmenso amor que les tenía. Pero sí que hay una nueva vida, en la que le tengo que dar gracias a todo lo que he aprendido de ellos y repartirlo y explicar a los nuevos generaciones que ellos pueden lograr lo mismo que a mí me habían transmitido. Y eso creo que es el trabajo en el que tenemos en común tú, yo y muchas otras personas. Personas que son muy humildes y que, por ejemplo, el otro día conocí una fundación con 20 años, para mí es todo un orgullo. Alguien que ha estado trabajando, haciendo, luchando para que las personas tengan estudios. Eso es increíble. increíble. Y eso es un trabajo de día a día que señala su sencillez, su misión y sus valores. Eso es mi sueño, poder compartir esto y que se difunda para que las personas sepan que pueden encontrar un apoyo real y se puede lograr. Así es. Así es, eh, querida Maribel, esta fundación eh, que estás mencionando es la Fundación de Investigación, Estudio, Capacitación y Formación del Tucumán. Eh, realmente están trabajando muchísimo y también eh, trabajan en forma conjunta eh, junto a la Universidad Popular de Desarrollo e Innovación. Así que, bueno, por supuesto que hay que acompañar. Y te agradezco que lo hayas mencionado, porque a veces, este, sí, uno, eh, bueno, por ahí pasa, se olvida y, y sí, hay que tenerlo muy presente esto. Es muy importante hay que, colaborar que, y sumarse. que se divulgue el, las fundaciones, el trabajo que hacen y que colaboremos con ellos en esa divulgación, porque es la semilla de la educación para el día de mañana, para que crezca una nueva generación con unos buenos propósitos y se pueda lograr. Maribel, eh, cuando vos eh, creaste este, esta forma de coaching, de conocimiento integral, eh, desarrollaste una técnica, un circuito, eh, lo haces en, en un número de determinado de horas, sesiones, ¿cómo es el trabajo? Eh, a lo mejor te está escuchando una empresa, o cómo, ¿qué es lo que logras, qué resultados logras? ¿Y cómo? Lo que se pueda conectar, por supuesto. Sí, yo lo que hago es buscar, eh, depende si el tamaño de la, de la empresa, si es más pequeña o más grande, buscar siempre que todas las personas tengan el mismo reconocimiento. Analizo eh, cómo están desde la presidencia hasta las personas en un momento dado que trabajan en el trabajo más humilde de esa empresa porque tienen que hacer un equipo. Si el equipo está con una buena sinergia, la empresa va a funcionar y todo se Muchas veces se está juzgando al líder, pero el líder tiene mucha presión porque tiene que hacer también los números para que funcione la empresa y si la empresa tiene buenos números, te podrá pagar a los trabajadores. Si no da buenos números, no se puede mantener la empresa. Con lo cual, hay que crear esa sinergia. ¿Cómo funciono yo? Si la empresa es, por ejemplo, de Catamarca, lo que hago es buscar, después de hablar con ellos, una persona de confianza para que luego también haga el seguimiento. Porque hay que hacer el seguimiento, eh, es bueno que tengan una persona física al lado. Yo creo que lo bueno que nos ha dado Internet es poder trabajar a nivel mundial, pero luego tenemos que colaborar con las personas y hacernos entender. Hacernos entender, explicar las cosas y eh, ver qué pueden sacar, qué ventaja tiene cada persona o qué puede interesarle más para saber dónde se ha bloqueado. Porque muchas veces, cuando estamos muy sobresaturados, no sabemos ver dónde está nuestro bloqueo, pero tenemos que ponernos nuestra coraza y llegar y decir todo va bien. Y a veces no todo va bien. Es muy sí, importante sí. que sepamos decir, bueno, hay que arreglar esto, pero no hay que hablarlo a nivel general. Pero sí aprender a jugar con los compañeros y buscar que se medie, ¿vale? No que se en las relaciones. Entonces, por eso es muy importante también el que haya otra persona allí de referencia para una vez se ha hablado, te tengan en este momento, por ejemplo, contigo, para decir, pueden terminar siguiendo, hablando y pasarte el informe a ti, y ahí tiene que haber una comunicación. Eh, ¿Hay un tiempo que vos ya tengas como determinado para lograr los cambios? En unas, eh, si la persona es sincera, yo siempre eh, lo que le digo es que va a ser, a, o sea, totalmente eh, confidencial lo que sea. Entonces, uh -huh. si la persona se aprende a hacer las preguntas correctas y se las contesta, como yo no la estoy juzgando en ningún momento, los cambios en cinco o seis semanas se notan porque la persona está aprendiendo a trabajar con ella misma. Depende Exacto. de la facilidad que esa persona ponga para trabajar, ¿vale? porque también le doy muchas herramientas para poder tener en su casa. No solo es un trabajo de decir, eh, hablamos y ya está. No. A mí me gusta ser muy práctica, porque si tú me dices que eh, vamos a trabajar, tenemos una charla, pero luego no me das herramientas, ¿cómo voy a poder trabajar? ¿Cómo me voy claro. a encontrar bien? Entonces, yo utilizo, por ejemplo, muchísimo la música, porque todos en el móvil tenemos música. Y si empezamos a escuchar realmente lo que cambia la música y dónde estamos, sabremos enseguida si estamos bien o no estamos bien. Si detectamos eso, ya sabremos que estamos en un baile, pero tenemos que cambiar y tenemos que analizar por qué estamos ahí y trabajar ahí. Si hablamos, por ejemplo, de la canción tan polémica que ha habido de Shakira, que el mundo la critica y no la critica, en el fondo no solo es porque se haya roto su relación o se haya separado. Tal vez las preguntas que yo le haría a Shakira es, no creo que esté enfadada porque se haya separado, sino ¿dónde se acostó él con ella? No es lo mismo si tú tienes posibilidad económica, irte a un hotel, separarte, a que mientras tú estás fuera tengan relaciones en tu casa. Entonces, ahí la palabra claramente la entiendo. No ha tenido relaciones en tu casa, es diferente. Yo Varias preguntas a ella que me contestara. Depende de lo que me contestara, yo diría: ella siente ira por lo que estás decepcionada, porque no es una ruptura solo de pareja. Se ha sentido invadida en el espacio de su casa. Se ha sentido robada y estafada. Entonces, por eso no puede dejar de expresarse y de cantar. Porque, claro, sigue habiendo un vínculo, que es una casa, que ella se va a ir. Y, evidentemente, quien va a salir ganando de esa situación no va a ser ella. Y yo no la conozco, ¿eh? Y no estoy pro ella. Sí, sí, sí. O sea, aquí lo que hay que entender es por qué es el problema, es que se ha dilatado en el tiempo. Es la pregunta que habría que hacerle a ella. Porque está protegiendo a sus dos seres más queridos, sus hijos. No solo ha sido, ha sido una ocupación. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le roben en su casa. Te sientes violada. Uh -huh. el bolso cambias las llaves, la documentación, uh -huh. el dinero. Es aquello de no puedo más. Y la vergüenza pública uh -huh. es innecesario según qué cosa. Entonces, si eso no ha pasado, la otra parte tampoco a le falta. Ahí es las preguntas que yo le haría a ella. Pero por el dolor asumo esa realidad. Pero ahí es donde la persona, si se está expresando, mejor que saque el dolor y la ira. Luego juzgarlo, la vamos a juzgar todo el mundo, porque seguimos en una sociedad que a la larga eh, quien haya sido infiel va a decir o beatificar a otra persona. Aquí no hay que beatificar a nadie, hay que terminar superando, avanzando y diciendo hasta qué grado te ha decepcionado. Me ha robado uh -huh. la vida y hasta el grado me ha decepcionado. Así que le aconsejaría a ella es, continúa, porque estás maravillosa, porque vales mucho, uh -huh. y se te van a rifar. Pero él también, él tiene unos antecedentes, también le diría a ella, vigila, porque él lo hace una vez, lo puede hacer otra. Uh -huh. vale. Entonces, ah. Claro, ahí es la las preguntas que tienes que aprender a hacerte y no tienes que juzgar nunca al de delante. Tú tienes que preguntarte y entender por qué te sientes así. ¿Por qué estás enfadado por esa canción? ¿Por qué te refleja? Igual que en cualquier otra. Luis Fonse hizo una canción de, de dolor, de Yo no puedo olvidarte, y todo el mundo lo había encasillado aquí en España con No voy a olvidarte, tal y que cual, y pensaron que nadie saldría de ese registro. Y se enamoró locamente con una mujer y le va muy bien. E hizo su mejor canción, la de Despacito, que tú la oyes y ya te has olvidado que en algún momento cantara canciones tristes. Todo el mundo se pone a bailar, coquetea y piensas, vente, vente conmigo que vamos a jugar y vamos a terminar teniendo una distracción. ¿Quién no ha pensado en tener una ilusión? Eso es lo que tenemos que aprender. A poder utilizar la música para que nos ayude sin que nos sentamos juzgados. Igual que cuando estamos enfadados, cantar una canción para poder sacar la ira sin molestar a nuestra pareja, a nuestro amigo, a nuestro compañero, porque las palabras duelen. Pero si estamos cantando en casa, podemos cantar con nuestros niños, ya no pasa nada, porque es a través de la música. Eso es lo que yo le intento explicar a las personas. Tú tienes que aprender a conocerte y a saber cuándo estás entrando en bucle. ¿vale? Sí. Si estás entrando en bucle, recurre a tu amigo o a tu amiga o a esta persona de confianza. Pero mientras, canta para sacarlo. Qué y bueno. Más. Eh, mientras ibas hablando, Maribel, realmente muy enriquecedor todo lo que estás diciendo y, y por ahí la gente dirá, eh, se me ocurre, ¿no? Algunas preguntas y, bueno, ¿qué tiene que ver esto de Shakira? ¿Qué tiene que ver con los equipos de trabajo? ¿Qué tiene que ver con el liderazgo? Y, bueno, todos son emociones, ¿no? El liderazgo personal siempre de alguna manera uno lo va a trasladar a su equipo si está en una mesogestión o en una macrogestión, en decisiones de un gobierno, en unas de, en decisiones de, de si se declara o no se declara una guerra, todo es una cuestión emocional. Así que bueno, eso es lo que quería que vos me digas si estás de acuerdo o no y este, este tema de las emociones eh, que trabajas muchísimo, Maribel. Las emociones es la parte principal que puede hacer que una persona esté estabilizada y tome una decisión correcta o pueda tirar por la borda toda su trayectoria, tanto personal o profesional, por un error, por una mala conversación, por una mala pretensión o por no entender qué está diciendo a la otra persona. No estás escuchando porque no puedes. Yo muchas veces le digo una, a un empresario... Si en ese momento no puedes entenderlo, pide un retroceso, ves al lavabo, ves a pasear, toma cinco minutos, respira y vuelve. Porque si no, lo que vas a hacer es crear un conflicto. También estamos acostumbrados a no aceptar las críticas. Y en los equipos tenemos que aprender a ser dinámicos, aceptar qué cambia, qué viene, qué es y cómo podemos mejorarlo. Porque cada persona tiene que aportar algo y puede aportar algo en nuestro equipo. Porque ya lo tenemos dentro del equipo. Y si está dentro del equipo, ha llegado ahí por algo. Aprovechémoslo y entendamos por qué no comunica con nosotros. No hace falta decirle, no, te entiendo, es... ¿Por qué no nos comunicamos? ¿Qué falta? ¿Qué no te gusta de mí? O hacer una pregunta correcta, ¿qué podrías mejorar o qué te gustaría mejorar para estar aquí? Es lo que llamamos el sueldo emocional. Cuando alguien hace un curso, por ejemplo, eh, yo siempre les digo a las personas que hacen los cursos, tu empresa está haciendo un favor, está haciendo un sacrificio para que tú mejores, sé consciente, porque te está formando, te está formando y lo que te está formando te lo vas a llevar tú a tu casa. A tu hogar, sí. a tu nuevo así. trabajo que cambias. Y eso te tienes que dar gracias a tu empresa. Eh, querida Maribel, no tiene nada que ver con, con esto que estamos hablando del coaching. Eh, ya como para ir cerrando, eh, ¿por qué cosas, eh, qué cosas te traerían, te motivarían venir acá a la Argentina y qué cosas tendrías un poquito de miedo? A ver, me motivaría realmente eh, conoceros, aprender, ¿vale? Porque pienso que los proyectos que estáis haciendo son maravillosos. Y miedo una vez... Eh, yo soy de planificarme las cosas. Miedo no me da. Planifico el trabajo. Eh, no me gusta dejar a nadie colgado una vez que me he comprometido. Y una vez dejo uh -huh. las cosas cerradas o bien estabilizadas, no tengo problemas porque no tengo hijos. Estoy casada y tengo el respaldo de mi compañero que siempre me dice que trabaje y que ayude y que siga eh, lo que me han hecho, eh, enseñado mis padres. Y desde España, eh, ¿qué mirada tienen hacia Argentina? O desde lo personal, lo bueno y lo malo. Yo creo que Argentina, eh, eh, personalmente, es sí, sí, sí. un país eh, que tiene muchísimo por ofrecer, muchísimo por dar, muchísimo por valorar pero no se ha apreciado lo suficiente. No se ha traído lo suficiente porque muchas veces cuando ha llegado aquí, la persona que ha llegado eh, aprende o empieza, pero luego se acostumbra a veces al carácter, entre comillas, español, ¿vale? Y entonces el carácter español es mucho trabajo tal, tal, tal y no hago más. Y vosotros, una de las cosas que me fascinan es que siempre estáis trabajando, eh, prosperando, creando, haciendo equipos. Y aquí cuando vienen eh, quieren eh, crear ¿vale? cosas, pero también hay que trabajar mucho. No, el sueño español no es el verdadero sueño español que a veces venden. Hay que trabajar mucho, es muy duro y también hay que explicarlo. ¿vale? Pero creo que la profesionalidad eh, de los argentinos es muy buena. Y están muy capacitados, conozco compañeras que a la manera, a la forma de hacer equipos han trabajado mucho, tanto como tú, como Nadia González, la revista que hizo, o sea, estoy muy orgullosa de personas, eh, Francisca también, que me han llenado el alma y he aprendido muchísimo y eso es bueno, entonces creo que queda mucho por descubrir y sobre todo por descubrir el país. O sea, creo que están haciendo publicidad para ir a hacer viajes exóticos a la India, a no sé qué. Y hay tantas cosas que ver en Argentina, tantas sí, maravillas, tantas cosas por descubrir, tantos minerales. Yo siempre digo, si hay algo característico de un país eh, que te guste, eh, un febre, un artesano, ¿por qué no lo recomendamos con cara y ojo? Es importante que demos la difusión a esas personas, porque están haciendo algo de muchísimo valor. Lo demás son copias. Yo, por ejemplo, aquí en la tierra, por ejemplo, Los Olivos, es típico de Andalucía y estoy muy orgullosa. Y las naranjas, eh, hay una parte de Córdoba que son maravillosas y tú solo hubieras pensado en Valencia ni en Córdoba, hay unos naranjos espectaculares. Eso hay que difundirlo. Yo creo que hay que aprender a difundir las cosas importantes y que no se queden con una imagen de Argentina que no es. Yo estoy enamorada, por ejemplo, de Catamarca por muchas cosas que he visto, pero me tuve que informar y no entendía por qué no había difusión de Catamarca. No lo entendí. Entonces, creo que eso perjudica al país. No es un país pobre, es un país rico, maravilloso, sí. luchador y emprendedor. Otra cosa es que no haya habido apoyo de otros sectores que yo no voy a entrar porque no sé de política, no me meto y no la califico, ¿vale? Pero los argentinos tienen que estar orgullosos del país que tienen. Esa es mi opinión. Bueno, Maribel, muchísimas gracias. Fue un placer haber compartido con vos... Te agradezco muchísimo, sé que ahora acá son las 17 horas Argentina, allá seguramente son las 22 horas España, en Barcelona. Ya, ya y, es y bueno, te deseo todo lo mejor en estos días para que, bueno, todo fluya, para que todo salga muy bien y, este, y vamos a estar trabajando seguramente articulando algunos proyectos para que, bueno, para que podamos crecer y compartir conocimientos como parte de tu proyecto y que también con el mío tienen en común. Así que, bueno, muchas gracias, Maribel. A ti y gracias por compartir todos estos momentos y por tu aniversario. Enhorabuena de corazón. Gracias, muchas gracias. Beso grande. Bueno, hasta aquí llegamos con Compartiendo con Amigos. Eh, fue un placer. Espero que, bueno, eh, puedas eh, reflexionar, que te, sirva, eh, te sirvan estos consejos. Eh, vamos a estar encontrándonos todos los viernes a las 16 horas, eh, 16 horas Argentina. Y, bueno, y si algo te sirvió de esto, de tantas preguntas, de tantas reflexiones, compartilo. Si querés recibir las notificaciones para que vos puedas eh, ver este programa, podés suscribirte al canal de este, María Marta Cantarel. Y bueno, seguramente acá vamos a dejarte acá abajo eh, para que puedas suscribirte. Y digamos, te mando un grande y seguimos comunicándonos. Chau, chau. Aquí te acompañamos. Te esperamos la próxima semana para reencontrarnos y seguir disfrutando juntos en Compartiendo con Amigos. ¡Chau! Hasta entonces.